Bienvenidos a mi canal, espero se encuentren súper bien. Hoy les enseñaré a hacer un regalo de cumpleaños para mamá, una ancheta. Pero puedes personalizarla para la ocasión que desees. La hice bastante colorida y el resultado me encantó. ¿Quieres ver cómo la hice? Corta un círculo en cartón, el diámetro es de 23 centímetros. Puedes utilizar este cartón donde vienen los electrodomésticos o cartón normal. Voy a aplicar silicona líquida. acá estoy utilizando cartón craft, pero pueden utilizar papel o cartulina por este lado voy a pegarle entretela para envolver flores recuerden que los papeles son opcionales yo solo les doy la idea o sea lo que tengan a la mano o encuentren bueno ahora van a cortar una tira en cartón corrugado otro cartón como les escribí acá esta mide 3 centímetros y vamos a pegarle entre tela de la misma de, con la que se fueron las flores y vamos a pegar así nos quedaría así la base voy a utilizar dos palillos de brochet los puedes los puedes conseguir en supermercados en tiendas de arte y vamos a pegarlos hacia los lados en esta parte voy a pegar cabulla Y voy a pegar acá. Acá voy a utilizar triángulos, estos en, en papeles decorativos, dorado, cartulina, como quieran. Y voy a pegarlos así, como los banderines. Con marcador negro voy a escribir mama. Claro que también lo habían podido escribir antes de pegarlos, pero así, así también es fácil escribir. Voy a utilizar papel opalina o pueden utilizar también cartulina. Voy a dibujar una flor, corazón, otro corazón o otra flor. O sea, dos flores y dos corazones. Y con marcadores resaltadores o marcadores permanentes voy a hacerle así estas figuritas que me parecen tan lindas. Queda como muy colorida. Vamos A hacerlo a las cuatro a las cuatro figuras, voy a hacer el centro de las flores y vamos a delinear así con punticos o rayitas. Vamos a escribir mensajes a los dios a la mamá. Recuerden que es de cumpleaños, pero pueden escribirle frases bonitas a la mamá. ahí las alcanzan a apreciar esta última que Dios te bendiga y vamos a cortar ahora vamos a pegar acá en estos extremos en este lado en este otro empate. y acá nos quedaría así Voy a utilizar la misma entretela para flores, también 38 centímetros, y voy a dar vuelta así. Voy a pegar con silicona caliente y voy a doblar así en la mitad del empate. Y hacemos la forma del moñito. Voy a aplicar silicona caliente y voy a pegar una tirita de la misma entretela y vamos a dar vueltas así. Y pegamos. Pueden dejar el muñito así o abrirlo para que sea se más grandecito. De las dos formas queda muy bonito. Recuerden que si no tienen esa tela, pueden reemplazarla por goma Eva o FOMI, que es lo mismo. Pegamos en el centro. Ahora voy a utilizar frascos de vidrio. Ya lo limpié con alcohol. Voy a utilizar. resorte elástico que es opcional cabulla vamos a pegarle a este frasquito de envolver así para decorar esta parte superior pegamos acá acá tenía un, un frasquito que forré con cordón de seda o cordón de cola de ratón con la misma cabulla voy a hacer un moñito, lo organizamos bien y pegamos en esta parte voy a cortar todas estas pelucitas con esmaltes voy a empezar a decorar el frasco vamos a decorar los frascos porque vamos a decorar los tres frascos voy a hacer florecitas voy a hacerle rayitas a esta un corazoncito, le va a hacer rayitas pues figuritas, así las que más les gusta acá va a hacer una rosita ya estos frasquitos después a la persona que le vayan a dar el obsequio ya lo guardarán para guardar cositas, poner cepillos pues lo que la persona quiera bueno esta es una florita más grande los punticos y voy a hacerle rayitas y vamos a pintar todo el frasquito acá lo que hice va a ser corazoncitos puntitos florecitas miren cómo quedó de lindo bueno vamos con este voy a hacer unas bolitas más adelante voy a estar haciendo más videos pintando con esmalte otras cositas que yo sé que les va a encantar bueno le hacemos bolitas en todo el frasquito alrededor voy a hacer las hojitas este también queda muy lindo vamos a hacer las hojitas a, a todas las las bolitas Esta van a hacer rositas así y con esmalte verde más oscurito vamos a hacer estas venitas de las hojitas nos quedaría así voy a colocar almendras pero pueden también colocar chocolates los dulces que más le guste a la persona a quien vas a dar el obsequio al resorte le hacemos un nudito si lo van a utilizar yo lo quise utilizar tapamos recuerden que todo tiene que estar muy limpio voy a poner acá el resorte es que me gustó más a mí con el resorte porque es que esta cabulla para amarla así solita como que no me daba pero de pronto a ustedes sí les da Voy a aplicar silicona caliente y voy a pegar ahora sí esta cabullita. Cabulla, se dice es cabulla. Con silicona caliente y pegamos. Un moñito. Y lo voy a decorar con pompones en esta parte superior. Pero a mí me parece que queda muy lindo, así no les parece. Bueno, acá voy a colocar flores artificiales. Esta la compré en la tienda del dólar. Valieron como seis mil pesos muy favorables y ahora vamos a pintar este. Voy a hacer también otras florecitas. Si sí, le van a regalar a una amiga, por decir algo esos frasquitos, que hayan muy lindos hacerles figuritas kawaii, pues las figuritas que les guste, o Chanel. Voy a hacer aquí las hojitas. Este puntito se lo voy a hacer con esmalte dorado. Y voy a hacer así como estas lucecitas o como bordeando con blanco. Terminamos de delinear las hojas. Nos ahí así. Vamos a poner el obsequio. Yo voy a colocar eh, estos cepillitos y pinceles. Esto es para una niña que me pidió esta, esta ancheta. Y este cepillito tan suavecito. Que se lo va a regalar a la mamá. Recuerden que hasta el 30 hay tiempo de hacer eh, regalitos para el día de la madre. Eh, ya colocamos todo. Acá lo que hice fue pegarle un palito a un mensaje. Y hice otro corazón y otra flor para pegar en esta parte. Les digo que hago más regalitos porque dicen que es hasta el 30. El 30 como que también es el día de la madre acá lo que hice fue utilizar marcadores y pinté de colores esta paletica de madera ya les dejé ahí que la compré en la tienda del dólar vamos a pintar toda la paletica así y vamos a escribir feliz cumpleaños o feliz día o feliz cumple ya como cada quien desee y la vamos a pegar acá bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, espero que me regales un like y que compartas el video con tus amigos. Hasta la próxima. Un abrazo para todos.